No tiene sentido contratar a personas inteligentes y expertas para decirles lo que tienen que hacer. Deberíamos contratar a personas inteligentes y pedirles que ellos nos digan lo que tenemos que hacer. Y no lo digo yo, lo dijo Steve Jobs, más o menos.